En medio de un encuentro con representantes de De Norte, residentes de las comunidades que componen la Loma de Jaya solicitaron le sea instalado el circuito 24 horas de energía eléctrica, servicio que desde hace ya varios años están solicitando. Nos sentimos enormemente satisfechos del de el apoyo que todos ustedes están dando a esta iniciativa dejave ha sido un intento de crear un consejo de desarrollo de la comunidad basado en los elementos de la conservación medioambiental, basado en el desarrollo ecoturístico de la zona, en donde pretendemos crear espacios vitales, importantes, que todos podamos crecer. En el norte, en la parte norte del municipio de San Francisco de Macorís, el Banco Mundial, está concluyendo todo lo que queda para 24 horas del campo urbano de San Francisco de Macorís. Ahí está el Valle concluido, está la zona de los Chiripos los bullones. Ustedes ven cuando ustedes llegan para acá, subiendo la ropa, donde dice que no haya más adelante hay un deporte, hasta ahí termina para llegar. 24 horas. Eso le corresponde todo al Banco Mundial. O sea que eso durante todo este año, ustedes van a ver que se está cumpliendo, que está muy avanzado. ¿verdad? Y todo lo que es San Francisco de Mango Cubano va a quedar ahí un municipio con 24 horas de energía, si Dios no lo permite.